Tras el estallido del virus Su hermano Hassan murió en un incidente relacionado con la enfermedad Antes de que pudiésemos evacuarlo Suleiman culpó al Sai de la muerte de Hassan Robó un expediente confidencial que utilizó para negociar con el Sai Dejó instrucciones de que se publicase si le sucedía algo Información del sujeto El expediente robado detalla el, el proceso sintetizador incompleto de una cura para el virus si se implementa en su estado actual, la sustancia resultante podría ser extremadamente tóxica. Además, el expediente contiene una descripción detallada me recuerda que recuerda es esto de a, mil millón, a, a la película de Ai Zeta, que provocaría zeta, innumerables pérdidas humanas. Hay que recuperarlo, más igual Zeta que diga. Estado actual. Suleiman envió el expediente a alguien que desconocemos con instrucciones de publicarlo. Sí, sí, señor. Estamos interfiriendo con las comunicaciones en la. Un pedazo de juego que si lo están estoy limitando. Me, le hace el juego total luego lo subiré, luego lo subiré voy a hacerme un ratillo, ratillo lo paro y... y luego lo subo Ya te dije que no era un paracaídas de suministros. de las piernas y llevádselo a raíz. Atrás. Vamos atrás. ¡Calla! El ruido los atrae. ¿Por qué no? Atrás. Atrás. Está metido la pava al zombie, ¿eh? Pachaba, pues, ¿cómo se ve el juego? Esto sí que es un juego de zombies. Y lo demás son tonterías, tío. <risa> Si está guapísimo, este. Ah este tío? Yo este también. Me lo acaban de pasar ahora mismo. ¿Sabes que puedo jugar online? Claro. Pues si es portable, tío. No hace falta ni instalarlo. Yo, yo luego la subiré a Mega. Oh, oh. Se ve oscuro, dice, se ve guapísimo Mierda, mi cabeza okay, okay. ¿Qué coño es, güey? ¿Duermes durante tres días como un cadáver y ahora asustas a los niños? Te empiezas bien, 31. Oh, ¿Dónde estoy? En el paraíso, ¿no lo ves? Bueno, basta de bromas. Ve a la habitación 190. El jefe te pondrá. Qué? ¿Qué quieres decir sí. con 31? Pregúntaselo al jefe. ¿31? 31 es el número de personas vivas, seguramente. 31 es tu número. Ay, un número. Perdona, tu número. Eres el infectado número 31. Yo soy la 18. Ah, ¿Y el infectado número 31. Uf, qué viejos de puto. Un infectado nuevo. Un corredor menos. Infectado menos, corredor menos. O ya qué chungo. A ver padre que me parece que me tengo que tocar un poco los controles. Así mejor. Y no si solo quedan siete corredores. Perder más gente. Solo así... Amir ha muerto por culpa de este. Tranquilo. Tranquilo. Y una mierda. Se quedará la anticina de Amir. Oye, ¿dónde está la habitación 190? Arriba. Están acabando con nosotros, uno por uno. ¿Y tú eres? Creina um, 31 ah, ya ¿Qué tal la cabeza? ¿La cabeza? Ya Escucha Hasta que no lo diga el jefe No estás en la lista Habla con él lo antes posible Y pongámonos manos a la obra Ahora, si ¿sí me disculpas ¿Eh? ¿A tu DJ? Sí Se Ha cabreado conmigo Y ha dicho me enfado y no respiro Estoy buscando al jefe. ¿Está aquí? Ah, ¿eres 31? Pasa. No, oh, y cuando no entra, no entra. Sí. Está jodido. Oye, estoy buscando... ¿Eres el jefe? ¿Qué? ¿Soy muy joven? ¿Tienes algún problema con mi edad? No. Querías hablar conmigo. Así me gusta. ¿Recuerdas algo? ¿Sabes dónde estás? Creo que estoy en... una especie de refugio. Lo llamamos La Torre. Brecken y sus corredores lo pillaron hace un par de meses y estamos aquí desde entonces. Cogemos suministros, buscamos comida y rescatamos a gente. Ya, quería darle las gracias a esa chica. Bien, porque si no fuera por ella, ya estarías mordisqueando a alguien. Por cierto, tu anticina quedó hecha polvo. Tu radio fue lo único que Jade logró salvar. ¿Me la puedes devolver, por favor? Me parece que yo la necesito más que tú. Tío, de verdad, te aseguro que no. Bueno, llévatela. ¿Sabes por qué los corredores ponen su vida en peligro? Por gente como tú. ¿Te quedas con la anticina de otra persona y no quieres compartir tus cosas con nosotros? No tengo tiempo para tus gilipolleces. He perdido el contacto con uno de los nuestros por la mierda de radios que tenemos. Hazme un favor. No quiero volver a verte ni a ti ni a tu querida radio, así que vete a otro sitio a hacer algo útil. En la torre no queremos Ay, ni, mía, cabulgos, ni este, vagos. Eh, oye, no es justo, no soy vago, es que Oye, jefe. Calla. El tipo del que te he hablado está en el piso 13 Pero es como si estuviera encerrado en una mina Vuelve más tarde Yo no soy el jefe Soy muy joven, ¿no? Soy Rajin. Brecken es quien manda aquí no, hijo de puta, me ha engañado todo este ¿Qué tenemos? ¿Puedo coger nada, tío? No soy vago. Seguro que te lo sabes. ¿Cuál es el piropo más bonito de un zombie? Dios, ya basta de chistes malos. por salir, y quién no. Ten cuidado por la noche. ¿A dónde crees que vas? Al piso 13, a buscar unas cosas para Rajim. ¿Al 13? Mierda, te toca hacer el trabajo sucio. Pero aquí todos tenemos que arrimar el hombro, ¿verdad? Habla Crane. Hace 70 horas que esperamos el informe. ¿Qué ha ocurrido? Perdí la radio. No te preocupes. No me han descubierto. Aún no he establecido contacto con la torre ni he confirmado la identidad. Me estoy integrando. Recibido. No tenemos mucho tiempo, Crane. No lo olvides. Una cosa más. Me han mordido. No tengo síntomas, pero me dicen que estoy infectado. Pues espero que hayas conseguido algo de ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¿Qué coño? Joder. ¿Estás bien? Me he cortado el brazo. Intentando escapar de él. Dios, ¿tenías que matarlo? ¡Maldita sea! Era... era mi hermano. Quería verlo, por eso viene aquí. Tranquilo, ya pasó. Voy a pedir ayuda. Rahim, aquí Crane. Estoy en el piso 13. Oye, tu amigo está muy jodido. Se ha encontrado con un zombi. No mierda! ¿31? ¿La has ido a por Mark? ¿Estáis... ¿Estáis a salvo ahí? De momento, sí. Vale. No os mováis, voy a enviar a Lena. No te muevas. Lena estará aquí enseguida. Gasas. Tienes que encontrar gasas. Y alcohol. Combínalo. Detendrá la hemorragia. ¡Date prisa! Tú cálmate, ¿vale? Ahora vuelvo. Okay. Bien. Esto es todo lo que marcaría. Vamos a probar esto. A ver, ¿quién está ahí? Está sangrando mucho. Déjame ver. Gasas y alcohol, ¿eh? Rudimentario, pero funcionará. Bueno, gracias. Ya me ocupo yo de él. Bien hecho, 31. Las apariencias engañan. Lo pasado pasado está. Solo quiero devolveros lo que habéis hecho por mí. ¡Genial! Ven a verme y hablaremos de lo que puedes hacer. Bueno, eso ya está. Pan comido. ¿Qué más tienes para mí? Espera, déjame pensar. Rahim, ¿te crees tan listo que hasta eres peligroso? Omar me ha contado tu idea para el nido. ¿Cargas explosivas? ¿En serio? ¿Qué? Explosivos, Venga, yo no he dicho ya. eso No sabes mentir ni para salvarte el cuello Sé lo que hago ¿Sí? ¿Crees que no puedes morir? No eres mi madre No, no lo soy, mamá está muerta Así que podías ser más amable conmigo Soy la única de la familia que te queda Sobre todo ahora que Amir ha muerto Eres Jade, ¿verdad? Sí Quería darte las gracias por lo que hiciste por mí Y lamento mucho tu pérdida Os debo la vida a Amir y a ti Sí, nos la debes ¿Quieres devolverme el favor? No dejes que el idiota de mi hermano se mate. Sin explosivos, Rahim. Bueno. ¿Ha bastado con eso? ¿Ahora ya puedo hablar con Brecken? Primero, cámbiate. He dejado ropa nueva en tu habitación. Es la 194. ¿Qué hay de malo con mi ropa? Necesitas algo que se ajuste más a la tarea que nos dio Brecken. Llámame cuando te hayas cambiado. Anda, mía, me puedo poner ropa y todo. Tengo una habitación para mí. Es, es distinto Este es el, el hijo de tu jugador Aquí podrás cambiarte de ropa y además... Regim, ya estoy listo. ¿Dónde está Brecken? No tan rápido. Si quieres quedarte aquí, tenemos que saber si estás preparado. Mueve el culo y ve al gimnasio. ¿El gimnasio? ¿De qué estás hablando? Está en el último piso, un poquito más arriba. Okay, y... Para pegar al... Dice una zombi a su claro, la zona de práctica. Vamos, el tejado. <ríe> Ese es el gimnasio. ¿Tien? No te veo. ¿Dónde estás? Cerca. ¿Qué pasa, Crane? ¿Es que nunca te había subido a una grúa? bienvenido al gimnasio antes de nada tienes que aprender a correr qué quieres decir con aprender a correr tú haz lo que yo te diga de acuerdo salta hasta el fondo ¿Estás loco? ¡Me voy a matar! No seas quejica. ¿Pero me estás hablando en serio? Fíjate. ¡Ah! ¡Ah, ¡Rahim! ¡Dios! ¡No te muevas! ¡Voy por ayuda! ¡Que no! ¡Que te estaba vacilando! ¡Hijo de puta! ¿Qué? ¿No tiene sentido del humor? ¡Venga! ¡Mueve el culo y baja! Este chico está loco. ¡Joder! ¡Joder! Menudo subidón, ¿eh? No te emociones tanto, que aún hay más. Para sobrevivir en la calle, tienes que aprovechar el terreno. La mayoría de zombis trepan fatal. Cuanto más complicado sea el terreno, mejor para ti. Te he preparado algunas situaciones típicas. A ver cómo se te dan. A veces es mejor pasar a gatas por pasadizos bajos. A los zombies les costará seguirte. Y no te caigas porque te aseguro que no hay red! Mi favorito. Agárrate como un gato y arriba con fuerza. No sobrevivirás ni diez minutos si no sabes hacerlo. Pegado, eh. Bueno. <laughs> oh, <laughs> Ahora, la verdadera prueba Vuelve a la grúa Y usa todo lo que puedas mientras corres igual es que lo has hecho antes ¿lo has hecho antes? Eva, lo más parecido es el atletismo que hacía en el instituto Zombi que me, me di? Dime algo. ¿Qué pasa? Uh, algo ha ido mal. Rahim, ¿qué me ha pasado? Mierda. Creo que has tenido tu primer ataque. Vuelve aquí. No, me, me ha morido un zombie y estoy infectado. a torre. Eh, no sé. Eh, acabo de tener mi primer ataque. Está Rajim sobre el ataque. Ah, te informo. Me ha en el brazo por pues cortas lado. Ahí está Rajim. A ver. Rajim, ¿qué coño ha sido eso? ¿Coño ha sido eso? No me estaré. ¿Me estoy transformando? transformando. Espero que no. Los ataques te recuerdan que estás infectado, pero es mejor que vayas a ver al doctor Cere para que te examine. Seguramente te dé un poco de anticijante. De que hay una especie de droga o algo se llama anticina. Te dará el equipo para que no pierdas nada. De que, que eso te hace que no te pierdas el norte, ¿sabes? Tengo que ir a ver al doctor, me dice. Anoche no, no puede salir, ¿sabes? Anoche hay invasión de zombies Se ve que... No sé, es una movida Te lo verás en el vídeo Esta noche lo subo lo Está ah, guapísimo